Esta serie de pláticas que estamos empezando hoy, con esta sesión, está eh, inspirada y propulsada eh, por las, la situación eh, que eh, se está haciendo cada vez más eh, visible en México, y eh, para los que no están enterrados, que no están en México, en México o conectado eh, con la situación eh, me refiero a una eh, escalación o quizás eh, una, una instancia de violencia muy visible y creo que esta situación eh, nos eh, nos puede y llevar a un momento de, de, de realmente ver que todo lo que se puede contribuir en este momento, se hay que contribuir para hacer mejor cambios. Pero a la misma vez, muchas emociones pueden surgir de de frustración, de enojo, de ira, de depresión, de tristeza. Y para encontrar una salida de la situación de nuestra reacción emocional, pero sobre todo de la situación que provocó eh, estas emociones, eh, es un momento de hacer una reflexión. Eh, solemne y, y auténtica y de ver en estos momentos los que queremos ver un, un mejor mundo los que queremos aportar algo positivo al sufrimiento a, a la injusticia a la confusión que hay eh, que es un momento para nosotros eh, pensar bien eh, en cómo se ha desarrollado, cuáles son lo, los principios básicos y qué podemos hacer al respecto. Y este proceso de reflexión puede formar parte de eh, lo que nosotros estamos ofreciendo a, a las familias, los que estamos ofreciendo a los estudiantes. Eh, y los que estamos ofreciendo a la sociedad que todos compartimos. Y esta, mm, eh, esta serie de explora exploraciones de la responsabilidad eh, social eh, que compartimos al eh, compartir una sociedad y el acercamiento budista al respecto tiene eh, la, el propósito eh, de cambiar de un lado unos malentendidos que hay respecto al budismo, que a veces se piensa que es un camino donde nada más se va a, a las cuevas o a las salas de meditación a rezar y meditar cuando algo sucede. Eh, que es un gran malentendido, eh, especialmente hablando del budismo tibetano, del budismo mahayana. Pero a la misma vez de ver eh, en esta época de tanto dolor social, de tanta violencia, de tanta confusión, eh, de ver cuáles son las herramientas que podemos sacar de un camino antiguo que se ha estado dedicando a eh, contribución social, como ha sido el budismo tibetano, donde la visión de un practicante espiritual incluye a alguien que está continuamente trabajando para el beneficio de los demás. Y de ver cuáles son las perspectivas budistas y las herramientas eh, budistas para hacer cualquier acción social llevamos a cabo, sustentable a largo plazo y por lo tanto en las siguientes sesiones vamos a estar eh, mirando cuáles son las fuentes eh, renovables de energía para trabajar en beneficio a los demás. ¿En qué nos podemos anclar eh, para mantenernos nosotros animados eh, con energía y con esperanza durante los largos procesos eh, de llevar a cabo transformación social. Y a la misma vez vamos a tener que enfrentar eh, el reto eh, que hace mucho activismo no sustentable, que es la, la emoción de la ira, la experiencia de frustrarnos, de enojarnos y de terminar decepcionados y desgastados por nuestros propios esfuerzos de hacer algo positivo. Y de acuerdo con el budismo, si nos estamos continuamente ajustando de manera sabia en el proceso, nuestros esfuerzos en el beneficio de los demás son auto renovables, o auto refresca, ref, nos ref, refrescan, la energía se refresca, la pila se recarga automáticamente eh, de tal manera que realmente ese servicio o este activismo o esta acción social sea muy sustentable a largo plazo. Y es el caso si la acción social es algo que estamos haciendo para seres queridos, queriendo aportar algo positivo a las situaciones de familiares o conocidos, y si estamos tratando de contribuir para cambios positivos en la sociedad en términos más grandes. Y además eh, además de manejar eh, la, la ira y la frustración que pueden ir surgiendo eh, en estas siguientes eh, sesiones, también vamos a ver eh, la, el cultivo del valor y las prácticas y las perspectivas que usamos en el budismo tibetano para dar este acompañamiento a nuestros, nuestras buenas motivaciones, nuestra, nuestra intención de ser, de aportar algo positivo que muchas veces vemos que... Estos impulsos positivos, este anhelo de aportar algo positivo, eh, si no está acompañado por valor, eh, terminamos no haciendo, no haciendo mucho. O callándonos en momentos eh, donde no nos debemos de callar. Y con este cultivo eh, del valor, eh, que, que se encuentra en, la, en las prácticas budistas. El cultivo de valor es tal que no estamos usando la fuerza eh, de rabia o de odio o de ira, que a veces es lo que nos da valor a muy corto plazo. Eh, lo, los arranques de valor que tenemos por ira eh, a veces no nos llevan mucha distancia. Nos desgasten o nos, eh, nos eh, ponen en una situación donde estamos en realidad empeorando la situación para nosotros y para otros. Y además, eh, la ira no es algo que nos nutre a largo plazo, es algo que nos desgaste, aun si da un, eh, un empujo, un ímpetu, eh, como corto plazo, básicamente. Así que con la, el cultivo de, de determinación valiente o de valor eh, estamos, eh, estamos nutriendo nuestro, nuestros, eh, nuestro trabajo en beneficio a la sociedad de algo que nos sostiene y garantiza que nos estamos siendo de beneficio para otros y para nosotros mismos a la misma vez, para poder eh, mantener nuestros esfuerzos hasta realmente llegar a la meta. Y la, eh, el punto de entrada eh, para eh, ver este asunto de la acción eh, social en el budismo es de mirar eh, la relación entre el individuo y la sociedad. Y la, la categoría del individuo es una, es una noción o una categoría un poquito, bueno, bien problemática eh, en la filosofía budista. Que eh, el individualismo eh, y el ímpetu de cuidarnos a nosotros mismos, de vernos como algo aislado, que yo me, me encargo de mí, como este acercamiento, pero a la misma vez, la mera idea de una, un, una persona o un individuo como una entidad independiente es algo eh, problemático, de acuerdo de la, con la perspectiva budista. Eh, y en este sentido, eh, la, el punto de entrada de explorar este asunto es de ver eh, cuál es la relación entre una persona y la sociedad. Y la, eh, la filosofía, el pensamiento budista eh, nos dice, nos indica que la sociedad eh, no es otra cosa que la red o la asamblea de las personas que, ...que forman esta sociedad. Y que un individuo no tiene una existencia aparte de la sociedad. Sin embargo, tampoco la sociedad tiene una existencia aparte... ...de lo que eh, las personas eh, que, que participan en la sociedad están llevando a cabo. Y tomando este, este acercamiento un paso, un paso más... Eh, podemos eh, empezar a preguntarnos de dónde viene eh, el bienestar eh, de una, una persona individual y de dónde viene la, el bienestar social. Y de preguntarnos si es posible eh, tener uno sin tomar el otro en cuenta. Y la respuesta sencilla en el budismo es que no que mi bienestar eh, depende del bienestar de todos los demás. Y esto eh, no quiere decir que lo que yo soy es como el, eh, la suma o el resultado de lo que todos los demás hacen y por lo tanto no tengo libertad. Eh, cada persona tiene una plena libertad. Sin embargo, la mera existencia de una persona es, eh, es es algo que existe de manera interdependiente con los demás y para, para plantear esta, esta, este acercamiento de la interdependencia que es lo que hace problemático la idea de un individuo aislado o independiente eh, podemos eh, mirar eh, una, cualquier situación la, eh, una, un problema que vemos en el trabajo, en la sociedad en la familia si empezamos a buscar la causa la causa de una situación aun si nos podemos poner de acuerdo y aceptar que esta es la causa principal. Lo que también tenemos que ver es que una causa principal no tiene su resultado sin juntarse las condiciones propicias para que esta causa tenga su efecto. ¿No? Lo vemos en, ¿no? en la ciencia. no Si eh, podemos tener... Eh, una <coughs> no una, eh, eh, una aquí. podemos tener una eh, persona conflictiva en, una, un, en un equipo eh, y si todas las demás personas están muy tranquilas muy sabias tienen mucha ecuanimidad y mucha habilidad en manejar las situaciones, no necesariamente vamos a ver conflicto entre el equipo. Puede ser que una persona está teniendo sus arranques y los demás no se mantienen tranquilos. Pero si en los demás hay, si nosotros que formamos parte del equipo, estamos reaccionando con frustración, con enojo con represalias, con aversión, con agresión, entonces el conflicto ya cambia. ¿no? Y en ese sentido podemos ver que un, una sola persona no, no crea ¿no? un conflicto con otros, sino los otros también tienen que participar de cierta manera en esto. ¿No? Lo vemos quizás más claramente en la naturaleza, con las semillas. ¿No? Una semilla ¿no? que vemos dentro de una semilla, tenemos todo todo, todo el potencial de un árbol. ¿No? En una semilla de naranja, naranja tenemos el potencial ¿no? de, del tronco, de las ramas, de las hojas, del fruto, ¿no? de flores. Todo este potencial se encuentra aquí en esta semilla. Y sin la semilla nunca vamos a tener ese árbol de, de naranjas. Y por lo tanto, podemos decir que esta semilla eh, es como la causa, ¿no? en, en cierto sentido, de un árbol. Sin embargo, hay muchas semillas que no se convierten en árboles. Porque para que una semilla, una causa... ¿no? Este, este potencial que se puede transformar ¿no? o cambiar en un árbol, esta semilla ne, hay muchas semillas ¿no? que se tiran a la basura no, nunca crecen, ¿no? o que quedan ¿no? lastimados o que quedan eh, secos y viejos y viejas y ya se tiran. Lo que hace que, que esta semilla esta causa de un árbol de naranjas ¿no? se transforma en su resultado, en su potencial, son las condiciones que las rodea. Si tiene tierra, si tiene humedad, si tiene eh, agua, ¿no? si tiene eh, calor, ¿no? y, y si no tiene muchas otras condiciones que pueden eh, dañar la... Eh, ...su crecimiento... ...no, si no hay inundaciones... ...si cuando se está germinando... ...nada pasa por encima... ...y si miramos... ...para que esta semilla... ...que tiene todo el potencial de ser un árbol... ...si esta semilla... ...encuentra... ...las condiciones propicias... ...crece... ...si falta una de estas condiciones... ...ya no crece... ...o si se pone encima otra condición que no es propicia, entonces no crece. Y cada una de estas condiciones indispensables, ¿no? o que son indispensables que no esté, como una, ¿no? una sequía o algo así. ¿no? Una, ¿no? Alguien que viene y arra la tierra en el momento clave donde el germinado ya está saliendo. ¿no? lo que hace que todas esas condiciones estén aquí, ¿no? es que no hubo ninguna condición no propicia y todas se juntaron. Pero si miramos estas condiciones, la condición de que haya eh, eh, humedad, de que haya lluvia o viene agua, en la cantidad propicia, esta condición... Depende de muchos otros factores. Depende de las nubes. ¿no? Que está afectado por el calentamiento global. Que está afectado por lo, lo que hacemos en las ciudades en cuanto a las emisiones de los coches. Que depende de lo que hace, hacemos dentro de las casas en cuanto al consumo de recursos. ¿Sí? Y vemos que si miramos eh, en una situación, el crecimiento de este árbol, miramos cada condición, vemos que cada condición, la existencia de esta condición, depende de la existencia de otras condiciones incontables. Y estas condiciones dependen de otras condiciones. De tal manera que la existencia del árbol está conectado con la existencia de los océanos, la existencia de las nubes, lo que hacemos en las casas. Y si una de estas condiciones cambia, cambia el crecimiento del árbol. ¿No? Si demasiado de uno, ya cambia. No suficiente del otro, cambia. Y entre esta red de condiciones, entre todos estos elementos, cada uno cuenta. Cada condición cuenta. Cada condición está teniendo un impacto. Y ahora, si tomamos esta analogía del crecimiento de un árbol de naranjas y la aplicamos a las situaciones que van formándose en la sociedad, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones somos nosotros, las personas vivas, las personas que contribuyen en esta sociedad y aquí podemos ver que como la existencia del árbol de naranjas está íntimamente interconectado con muchos otros factores de tal manera que porque existe todo lo demás existe el árbol si no existe todo lo demás Toda esta red interconectada de condiciones, que está conectada con otras condiciones, que están conectadas con otras condiciones, de tal manera que vemos que todo, finalmente, todo está ¿no? interconectado e interdependiente. De tal manera que porque existe todo esto, existe el árbol. Y cambiamos un elemento aquí, cambiamos todo. Todo está afectado, directo o indirectamente. Y una sociedad es algo muy parecido. Es lo mismo. Las situaciones que surgen pueden tener una causa principal. Podemos identificar una persona que dio algún orden que terminó con esto. Pero para esta persona dar este orden, para que la, el orden queda cumplido. ¿No? Muchos otros factores se han tenido que juntar por mucho tiempo. Y durante todo este tiempo, tenemos oportunidades incontables de intervenir Y para, que, para llegar al punto de tener este tipo de situación, de tener impunidad en una sociedad, para llegar a este punto, muchos pasos anteriores se han tenido que llevar a cabo y para que en una parte de la sociedad llegamos a tener, ¿no? ya no vamos a usar la analogía de un árbol de naranja porque esto es algo que da vida, que es fructífera, que es bondadosa. Para llegar al punto de tener una gangrena en una parte de la sociedad mucho ha tenido que, que suceder antes y lo que vemos en una cuando vemos la sociedad desde el punto de vista de interdependencia de lo que vemos es que cuando las oportunidades eh, de crecer las oportunidades de crear condiciones de florecimiento y felicidad cuando las oportunidades, de ser feliz no están distribuyéndose no están moviendo ¿no? de manera completa por la sociedad sino que hay ciertas partes que están que quedan fuera de esas oportunidades que, que quedan eh, o con eh, con impunidad para sus acciones o que quedan eh, descartados de las oportunidades eh, de crecer estamos creando una situación de gangrena social y como una, como podemos ver eh, no la sociedad con la analogía de un árbol de naranjas eh, en realidad eh, una, una sociedad quizás mejor se compara con, con el cuerpo con un cuerpo, el cuerpo social, donde diferentes partes, como órganos distintos, co-funcionan, co-trabajan para crear el funcionamiento eh, holístico y completo de la sociedad en sí. Y las partes que parecen ser más arriba, es la cabeza, el cerebro, que parecen tener más... Eh, más poder o más impacto eh, no pueden funcionar sino, sin el corazón. Si el corazón deja de pal pal palpatear, de, de hacer su función, eh, no importa cuán ágil sea el cerebro, no funcionan juntos. ¿no? Y si queremos ir a algún lado, porque el cerebro ha decidido que queremos hacer esto, si las manos no participan, si los pies no participan, o si hay eh, un, un malestar grave en una parte del, del cuerpo social, no va a funcionar de la manera deseada. No va a ser un cuerpo saludable. Y cuando eh, miramos eh, la situación o situaciones eh, de gran dolor eh, social, de gran eh, de gran sufrimiento en una parte de la sociedad. Lo que estamos viendo ahora en esta situación, podemos ver en muchos otros lugares, es que esto eh, lastima a muchas otras personas supuestamente no conectadas directamente con la situación. ¿no? Y si hasta en la India, eh, se, estamos entrando para ver qué está sucediendo estamos no estamos movidas estamos tratando de aportar algo positivo estamos pensando estamos queriendo tomar la oportunidad de realmente ajustar nuestra motivación de, de pensar que podemos contribuir y la la enfermedad o la malfunción que vemos en un lugar eh, se, se vive en muchos otros lugares. Precisamente por esta interdependencia, la, ¿no? los, las conexiones que si las reconocemos, si no las reconocemos, nos enlacen y forman los conduitos para impacto mutuo y este asunto de mutuo es muy importante reconocer porque puede ser que nos entristece que sentimos movidos pero también sentimos que no hay nada que podemos hacer al respecto y esto es esto es el, eh, como una mala interpretación de la, las enseñanzas de la interdependencia y también es una mala un mal entendido respecto al budismo que cada quien cuida su rincón del planeta y finalmente vamos a tener todo bonito. Que sí es cierto que cada quien debe cuidar su rincón con el propósito de capacitarse para aportar más, de contribuir a algo más establemente positivo, más sabio, más fuerte. Pero el asunto no es de quedarnos en nuestros rincones sino de reconocer que los conductos que nos continuamente enlacen forman ¿no? el por qué tenemos una responsabilidad aportar algo positivo. Y este, este, este concepto de la responsabilidad es algo que su santidad Dalai Lama menciona con frecuencia de la responsabilidad universal que tenemos para el bienestar de los demás. Y es el acercamiento de su santidad el Karmapa, que habla mucho de la responsabilidad personal que tenemos para el bienestar de la sociedad. Y estas, eh, esta serie de pláticas que, que iniciamos hoy con esta, ¿no? desde perspectiva budista, pero sin términos budistas, está hablando de la justicia alimentaria, del género, del ambientalismo. Y la, eh, la orientación eh, como con un compromiso feroz con la responsabilidad social, pero de, de hacerlo eh, anclado en bondad, eh, forma la inspiración para esta, esta presentación ahora. Y en esta presentación eh, vemos en este momento la situación en el mundo eh, es tan urgente, tan grave, eh, que gente de buena eh, voluntad, eh, de gente que quiere eh, cambiar el mundo po por, el po por el positivo, no podemos quedarnos sentados en nuestros cojines meditando. Tenemos que aportar algo positivo. Y eh, esto no indica que no habrá momentos en las que eh, nos supera la tristeza o nos supera la frustración y nos damos cuenta que no estoy aportando nada positivo sino estoy tirando más violencia verbal o más agresión en la situación y me tengo que no Tengo que parar un rato y, y, y realmente reponer mi, propia, ¿no? mi propio corazón en orden de recuperar mi bondad, de recuperar mi, mi equilibrio. Y puede haber momentos en que nos tenemos que aportar un, un, eh, un rato para, ¿no? para volver a poner la ancla en una tierra firme y bondadosa dentro de nosotros pero lo hacemos con el propósito de poder regresar y retomar nuestro trabajo de contribuir algo positivo a la situación. Y la, eh, esta idea de eh, hacer el trabajo necesario eh, personal para, eh, para poder mejor como aceptar y cargar la responsabilidad social que reconocemos que tenemos. Esta, eh, este acercamiento, este, eh, este trabajo es algo que hacemos eh, precisamente eh, como parte de nuestro proyecto de ser de beneficio y está eh, es la manera moderna de llevar a cabo o de seguir los pasos de los bodhisattvas, de los héroes. Y la palabra bodhisattva en tibetano, la eh, palabra bodhisattva es sánscrita eh, y quiere decir, eh, describe una persona que ha tomado el compromiso de crear bienestar y aportar a la felicidad de los demás. Y que a la misma vez reconoce que para poder realmente ser de beneficio, para servir de manera realmente eficaz, tiene que hacer ajustes dentro de él mismo. ¿No? Tiene que cultivar la sabiduría ¿no? y la motivación correcta para poder mantenerse nutrido, motivado y hábil en este trabajo de, de aportar a la felicidad de todos. Y esta palabra bodhisattva, eh, que, es, eh, que es una persona que vive su altruismo de manera completa, repleta. ¿no? Que cultiva cualidades en él o ella misma, no para que yo sea persona buena, sino porque hay mucho sufrimiento, hay mucho sufrimiento en el mundo. Y tengo que hacer algo al respecto. Y me necesito capacitar mientras sobre la marcha, ¿no? sobre las rodillas, como dice mi amiga Naupel, ¿no? Que yo tengo que capacitarme, pero ¿no? a la misma vez tengo que hacer algo respecto al sufrimiento frente a mí. Y esta palabra Bodhisattva, eh, una de las maneras de traducirla en tibetano es Héroe. Usa la palabra héroe. Y no es un héroe glorioso que es muy guapo y sale en las películas con grandes músculos y rescata él o ella misma el mundo. Sino es alguien que tiene este valor heroico de luchar, de, de trabajar, de, de contribuir positivo aun cuando... Todos que les rodean están inmersos en lo negativo. Es la persona con esta actitud heroica. Que aun si hay una sola persona en el mundo trabajando por esto, quiero ser esta persona. Y aun si nadie me está apoyando, yo quiero ser esta persona. Y este, esta idea de un héroe eh, es... Eh, eh, eh, es algo que usamos que, para nutrir nuestro valor, pero a la misma vez reconocemos que no somos solos, no somos los únicos. Que en este momento, el momento histórico que estamos viviendo, estamos rodeados de otras personas que quieren hacer algo positivo, que quieren orientarse ¿no? de manera... ¿no? nutrida y sabia, quieren saber qué pueden aportar, quieren cambiar el mundo, quieren saber cómo. Y reconociendo que somos muchos, ¿no? muchos, también es algo que nutre nuestros esfuerzos de formar parte del cambio. Porque au aunque cultivamos la actitud de que aun si solo una persona lo hace, que sea yo quien lo haga, sin embargo, sabemos que no somos los únicos que lo están, estamos haciendo. Y por esta, este principio de la interdependencia, una condición favorable yo voy a aportar. Pero sé que hay muchos otros que están tratando de aportar también algo positivo y con este principio de juntar condiciones, juntar condiciones, juntar condiciones, también vemos el principio de la masa crítica. ¿no? Y que no sabemos una persona es quien, como estamos así, uno más, uno más, y una persona puede ser quien hace este momento no clave de que ahora ya tenemos la masa crítica. ¿no? y si son 132 personas haciendo un movimiento y casi, casi llegamos y una persona más llega, ya puede ser ¿no? el ímpetu que cambia toda la dinámica. Y por lo tanto, de buscar activamente donde yo me pongo para ser ¿no? esta persona clave, el, el 133 o el... No, ya, ya estamos hablando de 133 miles de personas, muchas personas que queremos hacer algo pero no hemos encontrado hasta ahora exactamente cómo. Pero seguimos buscando y en algún momento por el poder de, de la interdependencia, de las interconexiones, vamos a ir creando este, no, este beneficio, este cambio. Y la, el, el funcionamiento de ser un, un cuerpo completo social hace que si trabaja bien una parte del, eh, del cuerpo, puede reponer las faltas en otras partes. ¿no? Pero cuando identificamos que están, una parte se está estancando, que una parte de la sociedad se está no está actuando de manera que los demás no queremos aceptar, es momento de poner atención y, no, y volver a reconectar esta parte de la sociedad de manera positiva. Y si, no, si miramos esta, no, eh, la idea de estar conectándonos de manera positiva, esta interconectividad es la realidad básica. Es la condición más básica, es nuestra condición existencial, que estamos continuamente inter afectándonos, Es la base que lo hace posible llevar a cabo acciones sociales. También es el principio que hace que quedamos afectados por lo que pasa en otras partes de la sociedad. Pero también indica que la, el movimiento libre, los intercambios forman parte de la salud orgánica o la salud eh, del cuerpo social. Y cuando hay partes de la sociedad que se están separando y fraccionando y tratando de guardar los bienes para sí, es señal de no salud. Y me recuerdo hace, hace décadas, hace muchos años, eh, vivía en Trinidad y Tobago, en el Caribe. Y en esta época había problemas de robos y eh, encontré, era la, como la primera vez que, que, que había encontrado lo que se llama en México un fraccionamiento, donde se crean casas más bonitas y se encierran con mucha seguridad y para entrar esta ¿no? esta área necesitas pasar por un puerta y está, están encerrados en su en su comunidad pequeña y esta eh, estos fraccionamientos que también hay muchos en Puerto Rico ¿cómo se llaman en Puerto Rico? Una... ya no me recuerdo eh, pero la palabra fraccionamiento me parece apto porque es, se está tratando de funcionar como una fracción apartado de la totalidad ¿No? pero una fracción ¿No? Una parte solo existe como parte de la totalidad. ¿no? Una parte tiene su identidad como parte, como fracción, como fraccionamiento, como en oposición a lo demás. No se puede apartar. ¿no? Y es obvio que no se puede apartar porque sin la electricidad, sin la comida, sin los servicios, no, no, no funciona pero se, se disfraza de apartado, de separado. ¿No? Y él, cuando lo vi por primera vez en, en Trinidad y Tobago, eh, hace, hace mucho, ¿no? se, se vio bastante feo y, y me recuerdo haber pensado que esta es una indicación de poca salud en este, esta parte de la sociedad. Y de, Pensar que podemos aislarnos y separarnos es una ficción, es una fantasía, es una ilusión. Eh, no es posible. Y el hecho de que queremos aislarnos y no queremos formar parte de toda la sociedad, eh, para mí es una indicación de no estar viviendo de acuerdo con la realidad. Que es que si estamos continuamente intercambiando conectados. Y si queremos florecer nosotros, necesitamos cuidar el florecimiento de los demás. Que nuestra felicidad depende de la felicidad de los demás. Que para yo tener lo que yo necesito para estar bien, necesito que otros tengan lo que ellos necesitan para estar bien. Esto es el funcionamiento de la interdependencia. Que mi bienestar depende del bienestar del planeta, ¿no? de la presencia continua de oxígeno. Pero en muchos otros niveles, el bienestar de uno depende del bienestar de los demás. Y por lo tanto, la, la actitud autoabsorta de los fraccionamientos o la actitud de ret querer retirarse y ocuparse de uno mismo, a largo plazo no funciona. No funciona para la sociedad ni funciona para las personas tratando de aislarse. No es posible hacerlo. Y es por esto que cuidar que las oportunidades para florecer fluyan, flujan ¿no? o se, se permean toda la sociedad, como el movimiento de sangre, de oxígeno por todo el cuerpo. Es necesario. ¿No? Para, para el bienestar social, para el bienestar personal, es necesario ¿no? que la la, ¿no? la posibilidad de ser feliz, de crecer, ¿no? de respirar, de florecer, llega a todas partes de la sociedad. Y a la misma vez es lo que hace que cuando en un área de la sociedad hay problemas de estancamiento, estancamiento ético, estancamiento eh, es, eh, económico, estancamiento eh, mental, estancamiento en cuanto a acceso a salud, etc. Cuando existe este en una parte de la sociedad, eventualmente, como una gangrena, empieza a afectar a lo demás sociedad. Pero contrario a una, un cuerpo físico, cortar y eliminar una parte de la sociedad no es posible. No es así que funciona el cuerpo social. Lo que sí es posible es que lo demás cuerpo intensifica su aportación positiva para hacer llegar lo que se necesita a estas partes de la sociedad. Y que no abandone ese proyecto nunca, porque sabe que hasta a toda, a toda la sociedad, a todo nuestro cuerpo compartido eh, físico, social, a todo este cuerpo compartido colectivo que es la sociedad, hasta que llegue ¿no? lo positivo a todas partes, el florecimiento completo, no vamos a poder... Eh, gozar y también entendiendo la, eh, este principio de la interdependencia vemos que cuando hay un problema en una parte de la sociedad si realmente todos que tienen una, una aspiración eh, noble y positiva para la sociedad si lo que aportamos es positivo vamos a cambiar la dinámica porque estamos Cambiando las condiciones. El, el, el truco, la trampa, y aquí un punto clave que vamos a estar explorando en las eh, semanas que vienen, es que las aportaciones que, te, que hacemos tienen que ser conformes con el resultado que queremos ver. O sea, si queremos que haya cambio positivo, tenemos que aportar algo positivo. ¿No? no llegar y estar ¿no? eh, tirando basura verbal o golpeando verbal o físicamente a otros queriendo que crezca amor y paz en esta área de la sociedad. ¿No? Que la, eh, la violencia externa que tenemos en la sociedad es manifestación externa de la violencia interna dentro de nosotros. Y si queremos que la sociedad cambie, si queremos que la, violen la manifestación de violencia física cambie, ¿no? meter más violencia no, no va a parar la violencia. ¿no? Contrarrestar violencia con violencia, eh, por primero tiene resultados muy corto plazo, es básicamente lo que los Estados Unidos está tratando de hacer en Irak y nada más está creando más violencia en forma ¿no? que, que aunque se, se, se tapa o se reprime, se para la violencia aquí, ¿no? por vías subterráneos va creciendo y ya tenemos terrorismo por todos lados. La violencia no se para con violencia solo se intensifica y cambia su forma de manifestarse. Si queremos cambiar la violencia, necesitamos ¿no? lo que, identificar lo que realmente elimina. ¿no? Elimina la violencia en la sociedad. Y la, eh, el, el poder que puede cambiar la violencia... Eh, es eh, tema para una de las siguientes semanas. Pero cuando estamos tomando una decisión que en realidad es una decisión que la interdependencia ya ha tomado para nosotros, que es la decisión que yo necesito eh, aceptar la responsabilidad so para el, el bienestar de la sociedad, ¿por qué? Porque sin esto ni yo ni los demás vamos a poder florecer plenamente. Y que mi florecimiento, mi bienestar, depende del bienestar de la sociedad completa. Y si vamos a aceptar esta responsabilidad, ¿no? lo, eh, lo que nos toca después es de asegurarnos que el, la, la, la manera de cargar esta responsabilidad sea... Eh, sea eh, ligera, sea eh, gozosa, sea sustentable y sea algo que no nos desgaste, no nos frustre, no nos envenene con resentimiento y aversión para todos, sino que sea algo que sea para nosotros positivo a la misma vez que estamos haciendo aportaciones positivas auténticas a la sociedad. Y la, en la semana que viene la, vamos a, a ver este tema de una vez responsabilizadas, responsabilizados para eh, la, el bienestar de la sociedad, de los demás, cómo aprendemos a, a aceptar, a llevar, a cargar esta responsabilidad de manera eh, sustentable y a la misma vez cosas positivas. Gozosa. Y en el entretiempo les voy a dejar con una pequeña tarea, eh, de empezar a, a, a aplicar esta idea de que la aportación de cada persona cuenta y que nosotros somos la sociedad. Nosotros eh, que, que forman parte, eh, son e indivisibles de la totalidad de la sociedad, que no es otra cosa que nosotros los, las partes. Y para aplicar este acercamiento eh, la tarea para esta semana es de, de observar tus, eh, tus aportaciones verbales, o sea, lo que tú dices, lo, la manera de hablar y lo que dices, de, eh, cuida, de observar y, y evaluar tus propias actitudes tus gestos físicos tus acciones y preguntarte si todos en esta sociedad estarían actuando ahora así cómo sería la sociedad o sea si estás actuando de manera eh, generosa hacia otro eh, tratando de ayudar, de respetar, ¿qué tipo de sociedad tendrías? ¿Es la sociedad que te gustaría tener o no? Si estás actuando de manera agresiva, eh, tratando de superar o vencer al otro, si estás eh, eh, queriendo lastimar a otro, si has designado a algunos en la sociedad dignos de tu odio y de todos sus esfuerzos de, de lastimar y aplastarles, si todos estarían actuando así, designando sus propias personas como dignas de aplastar, ¿qué tipo de sociedad sería esto? Y de esta manera de empezar a crear el hábito de crear la sociedad que quieres tener con tus propias acciones, que es el principio más básico eh, del budismo y también es el principio más básico del activismo, de crear con tus acciones la sociedad que quieres ver. Y nos vemos en una semana y a ver cómo les va la tarea. Gracias.